Una portátil es muy cómoda para ir a cualquier lugar Sin embargo para que sea portátil sacrifican ciertas cosas La pantalla es un poco pequeña, el teclado un poco compacto Y en lugar de un ratón, un mousepad Entonces yo recomiendo si estamos en la casa o oficina A juntarle un teclado de verdad Un ratón de verdad Y un monitor de verdad como el Huawei Display de 23.8 pulgadas que nos prestaron los amigos de Huawei Así que, ¡vamos a probarlo! Bien ya lo armé y ya lo conecté Y lo primero que veo es la simpleza que tiene este monitor En la simpleza está la belleza El marco es casi inexistente La mayor parte de este monitor está ocupado por la pantalla Un 90% entonces es muy estético Y pues ahorra, ahorra espacio Porque todo el espacio va a ser para la pantalla Eso me encantó Luego algo que vi es el montaje normalmente los monitores tienen este montaje BESA para un rack, para, para un soporte de varios monitores y un montaje cuando lo tenemos como este en el escritorio en este caso es uno solo la base para escritorio utiliza el montaje BESA por lo que quita un elemento que en realidad es innecesario luego cuando conecte Vi que solo tiene tres conectores No hay pérdida La entrada de energía La de HDMI Y la de video VGA Para las computadoras que aún soportan Esa tecnología que va saliendo Algo que noté también Es que los conectores son accesibles Me explico Hay monitores que tienen los conectores Apuntando hacia abajo Son un poco incómodos Hay que estar tanteando Aquí no, aquí simplemente Sentado Conecté todo y quedó listo. Eso me gustó mucho. Luego, hablando de esta base, tiene bastante movimiento para moverse para arriba o para abajo. Y se mueve de una manera muy suave. Hay monitores que hay que estar ahí dándole fuertes eh, para poder acomodarlos. Este no. Este usted está trabajando, necesita que esté un poco más arriba. Listo. Me encantó eso. Ok, hablemos un poco de la tecnología de este monitor Leyendo las especificaciones Este monitor es de panel IPS ¿Qué es IPS? Ok, una de las cosas que sale Que primero notamos de los IPS Es el ángulo ¿Cómo lo podemos ver Si yo lo inclino o yo lo giro Ustedes podrán ver la misma imagen Con los mismos colores sin que cambien Hasta 178 grados hay monitores que cuando los vemos de lado se ven un poco verdosos o se ven un poco magentas o oscuros. En este caso usted va a ver los colores tal cual. Y eso es muy cómodo, por ejemplo, cuando trabajamos en grupo, que no todos ven el monitor de frente. O simplemente si estamos en una posición en la que no estamos de frente y queremos ver, ver la imagen. Otro punto de los panel IPS que es fuerte son los colores. Los colores son fieles muy útil, por ejemplo, para balancear colores en fotografías. Un punto en contra de los monitores tipo IPS son los negros, los negros no son tan negros. Por ejemplo, en una película, en una escena oscura, usted va a ver un poco lavada la imagen, no, la, no va a ver como ese contraste que, que nos gustaría ver. Sin embargo, este tipo de monitores IPS están orientados más al estudio, trabajo de oficina, trabajo doméstico etcétera donde ese punto no es tan relevante en realidad ahora bien podría usarlo en videojuegos sí y no si necesitamos un juego que reaccione al milisegundo por ejemplo los shooters los de primera persona estos monitores se quedan atrás este en particular tiene un tiempo de respuesta de 5 milisegundos es decir dura 5 milisegundos pintando cada cuadro en un juego donde hay mucha acción, va a ser que los movimientos se vean arrastrados, que, que haya un desenfoque de movimiento. Sin embargo, si es un juego de, explora, de exploración, ojalá que tenga un apartado artístico eh, grandioso, estos monitores son ideales. Porque como les decía, los colores son muy fieles. Entonces hay gamers que sí buscan este tipo de monitor para esos juegos tipo Roll, por ejemplo. Otro punto a favor para el Huawei Display de 23.8 pulgadas son los reflejos. Como ustedes verán, podrán ver algún brillo de las luces que tengo aquí, pero no es como esos monitores que cuando tenemos una ventana atrás, lo único que vemos es la ventana. Maneja muy bien los reflejos. En cuanto al tamaño, es muy cómodo para trabajar. Estamos hablando que son prácticamente 24 pulgadas en diagonal. Entonces, eso nos permite tener varias ventanas a la vez para trabajar en conjunto. Eso es muy cómodo y eh, pues me gustó mucho. Otro punto a favor para este modelo es la disminución de la luz azul, lo que hace es que sea más descansado el trabajo. En conclusión, el Huawei Display de 23.8 pulgadas resulta ideal para el trabajo de oficina o estudio, por ejemplo el trabajo en casa o las clases virtuales es descansado para la vista y su gran tamaño permite eh, trabajar de una manera muy cómoda además de forma recreativa sobre todo por la calidad de colores que nos presentan este tipo de monitores por ejemplo películas videojuegos etcétera espero que este review haya sido de utilidad recuerden suscribirse a nuestro canal más tecnología un canal de tecnología para gente que no es de tecnología. Muchas gracias y nos vemos.